a hablar de este tema, mentira, no vamos a hablar de este tema, pero me gustaría saber lo que piensa. Es Grace eh, díaz Guitar, García Guitar, iba a decir, díaz no. Guitar, nuestra ginecología. ¡La Tanto tiempo. Te extrañamos bien? mucho, Grace. Yo también. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Che, bancas, eh, romances, eh, perdón, la cara. Sí. Claro. claro. Claro. Hay que ves. probar de todo. Claro. ¿Le habrá pasado Sí, claro. Pero, ¿tu marido es más chico? Mi marido es más chico, pero. No tanto. Dos años. Apenas. Apenas. Ah, pero más, ah. pero has probado más. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, cuando, cuando el primero, el primero Ouch. no te no te quiere, el segundo no te quiere, lleva, hay que probar. Claro, hasta, ganar, no. claro. hay que hasta, que, hasta que te hasta que sea mutuo, chicos sí. y la edad es un número igualmente, ¿no? Sí, no. Eh, olvídate. igualmente, hoy no vamos a hablar de eso hoy o no sea, vamos a hablar de bueno. eso pero bueno, pinto, pinto, pinto. Eh, era un tema un poco más serio, obviamente porque siempre tratamos de, de traer eh, más allá de, de lo que nos divertimos y tenemos estos momentos de, de risa y diversión, también llevar información, porque hay muchas cosas que no conocemos y que siempre insistimos es importante ir a ver a los especialistas de cada cosa, hoy vamos a hablar del los miomas. ¿Qué son? Los miomas son tumores benignos del útero. Uh -huh. La palabra tumores por ahí suena fuerte y sí. uno piensa que tumor es algo malo y en realidad tumor es algo, cualquier proliferación anormal que haya en cualquier parte del cuerpo, uh -huh. ¿sí? Se le llamamos tumor. Hay benignos y hay tumores también malignos. Uh -huh. Los miomas son totalmente benignos, ¿sí? Pero producen un montón de síntomas que hace, llevan a la consulta y eh, que tienen tratamiento, obviamente. Ah, ok, ok. Recién puede, pueden llegar a un diagnóstico si voy a tratamiento, digamos. Si no. voy a, a la consulta. Sí, claramente. En realidad lo que o produce... sea, no me puedo dar cuenta que lo tengo. No, okay. lo que podés darte cuenta es el síntoma típico, que es el aumento de la cantidad y la duración de las menstruaciones. Son las típicas personas que tienen menstruaciones súper abundantes o que le duran 10 días, con coágulos grandes. Ah. Ese es el síntoma típico y es recontra frecuente Imagínate que afecta de... Cinco personas, una tiene miomas y se produce mayormente después de los 30 años, pero cuando llegamos a los 50 años, la mitad de las personas con útero va a tener miomas, o sea, es recontra frecuente, por eso es un tema para hablar eh, claro. acá. Eh, bueno, me decías, lo del sangrado eh, más, o sea, más abundante. abundante y además con más cantidad de días. Sí. ¿Qué otro síntoma? Ese es el síntoma principal, pero depende de dónde se localicen, porque los miomas son tumores que aparecen en la capa media del útero, que es la capa muscular. ¿sí? Sí. Se producen pelotitas en ese músculo y ese músculo no puede actuar de manera correcta, porque esos dolores menstruales que tenemos, que le decimos dolores de ovario y en realidad son dolor de útero, son porque el útero se contrae para... Apaciguar ese sangrado. Si ese útero tiene la parte muscular llena de bolitas, no, no puede. puede contraerse correctamente, produce más dolores menstruales y produce también sangrados más abundantes ah. y que se alargan en el tiempo. Pero, ¿puede ser que durante un, un periodo te duela de un lado y otro periodo te duela del otro? ¿Eso es normal? En realidad es una sensación que tiene, pero lo que duele no es el ovario. Lo ah, que duele es el útero, es central el dolor. Podés, depende para qué lado tenés lateralizado el útero, porque el útero no está justo en el centro. La claro. gran mayoría sí. Acuérdate que el útero puede estar hacia adelante, centrado hacia atrás y más lateralizado por un costado más para el otro. Ajá. Depende de la anatomía de cada una. Claro. Pero lo que nos duele en la menstruación es el útero, no los ovarios. Entonces no es que en, en un ciclo te duele uno y en el otro ciclo duele el otro. Que la mayoría cree eso. Lo sí. que duele es el útero que se está contrayendo para calmar ese sangrado. sí que una vez detectado eso, eh, ¿cómo sigue el proceso, digamos? En realidad se detecta por ecografía, por la consulta, los síntomas típicos, hacemos una ecografía, ahí se van a ver esos miomas que pueden ser múltiples en su mayoría o puede ser uno solito e incluso en la mitad de las pacientes no tiene síntomas. Tiene miomas que los encontramos en la ecografía simplemente. Solo ecografía, no, sí. no cuando te vas a hacer el pap o la cuenta. En el ¿no? control de ecografía se encuentra con un mioma. Si es pequeñito, puede no dar síntomas y el mioma se tiene que tratar. No, no se trata. Se trata solamente cuando tiene síntomas. Por ejemplo, si tengo un mioma y nunca me han aumentado las menstruaciones, nunca me duele, no tengo síntomas que se llaman compresivos, porque el mioma se puede ubicar adentro eh, de la pared del músculo, esa del útero, sí. e irse más hacia la cavidad, que produce más menstruaciones abundantes, o irse más hacia afuera del útero, depende cómo crezca. Esos tres tipos de miomas dan diferentes síntomas. Si se va más hacia afuera puede dar síntomas compresivos. Por ejemplo, si está adelante, puede comprimir la vejiga y darnos ganas de hacer pis a cada rato. Ah, mm. y pensás que tenés cistitis y nada que ver. Claro, y es un mioma, depende del tamaño, obviamente, claro. y puedes sentir sensación de pesadez también. Ajá. De acuerdo a esos síntomas que vos tengas, es que se trata? Si no tenés síntomas, como es una patología benigna, solo se controla una vez al año para que no crezca y si tiene síntomas, por ejemplo, ese aumento en cantidad de menstruación y tiene, por ejemplo, llega a tener anemia, ya hay que hacer un tratamiento. Ah, perfecto. El tratamiento definitivo de los miomas, o sea, cómo se curan los miomas es sacándolos, no hay otra manera, ah, no hay una opera, medicación. Se opera como... Se puede sacar el miomita solo, que se llama miomectomía, o el definitivo total, porque ese mioma puede volver a salir otro mioma. Ah, si sacamos uno, sí. puede volver a salir porque ya está enfermo el miometrio, que es la capa esa del músculo Ajá. del útero. Y el tratamiento definitivo es sacar el útero, pero no llegamos a sacar el útero, no llegamos a eso generalmente, claro. lo que se hace previo a eso y más si la persona todavía no el ha tenido joven, hijos, claro. porque dijimos que a partir de los 30 empiezan a aparecer, uh -huh. es hacer un tratamiento que le llamamos paliativo para que no tengan sangrados tan abundantes. ¿Con pastillas? Claro, se pueden dar pastillas anticonceptivas, pastillas con estrógenos o sin estrógenos y si no se puede colocar el diumirena, el famoso diumirena uh -huh. o hormonal uh -huh. que también hay otros ahora, sí. que lo que hace es que no te venga la menstruación, entonces ahí calmamos el síntoma. ¿Y en el caso de que quieran quedarse embarazadas y tengan esto? Se pueden quedar embarazadas porque no afecta la ovulación, Ajá. no afecta a las trompitas a no ser que sea un mioma que está muy cerca de una trompa y la tapa, Ajá. que tendría que tener de los dos lados para que tape la trompa, no afecta la, el embarazo en sí. Lo que puede afectar es cuando ya la persona está embarazada, depende el crecimiento de ese mioma, hacia dónde va puede afectar en el transcurso del embarazo, que tenga pérdidas o sangrados y la la placenta justo se implanta donde está el mioma saliendo uh, hacia la cavidad. Claro. Grace, ¿y es algo que puede ser hereditario? Si mi mamá tuvo o su, supo tener, ¿yo tendría que hacerme algún estudio o no? No necesariamente. Como la mayoría de las dolencias ginecológicas no es que sean hereditarias, sino que si tu mamá lo tuvo, tu hermana lo tiene y todo, tenés mayor predisposición. Pero ah, no okay. es que viene en un gen. Bien. Eh, y te iba a hacer otra consulta, a la hora de tener relaciones sexuales, ¿puede doler, incomodar, molestar? Depende también de la localización, hay miomas que se ubican en el cuello del útero también, sí. que es lo que vemos cuando hacemos la colposcopía del Papa Nicolás, sí. o sea que está afuera, y eso puede molestar. O si se ubican saliéndose para afuera, como les decía, ese tipo sí. de mioma que se llama subseroso, sí. y se ubica saliéndose para afuera en el istmo, que es como en la entrada del útero, sí. cuando se moviliza en la relación sexual el útero puede producir dolor. Uy, tremendo, bueno, como siempre decimos Lo importante acá es ir sí. y consultar No quedarte con la duda, si estás con dolores Mucho menos, eh, porque es algo que tiene Tratamiento en definitiva, Tiene ¿no? tratamiento, es súper frecuente, así que siempre consulten Y tiene un tratamiento paliativo Que no necesitamos ir a lo quirúrgico directamente Perfecto, eh, Grace eh, Decimos tu Instagram, así la gente te sigue por ahí Que está buenísimo Bueno, mi Instagram es ginecoloca Ahí sí. ahí. ahí. <coughs> sí. Tenemos todos esos temas, eh, de miomas Todo lo que hemos hablado ¿Qué con ¿Qué es lo la que venido? más te pregunta por ahí? De sexualidad. ¿Sexualidad? Ah, mira. Anticoncepción. Yo te iba a decir lo de la copita. Sí, la Porque copita tan... siempre es preguntada, pero es como que ya ahora, viste. Ya es eh... más habitual, ya lo han Ya todas nomás. usan la copita, entonces lo que más me pregunta es cómo sacársela. Es que es un tema, claro, tal cual. Tengo muchos audios de desesperación queriéndose sacar las copitas. Es que piensa que se, se te pierde por allá y no, claro. en realidad tiene que salir, así como el trote tiene que salir. La vagina topa en el cuello del útero, así que no hay manera de que se vaya, hay que sacarla. Claro, sí, sí, sí, pero es peligroso que dejarla. No tenía nada que ver con el tema, pero vamos a aprovechar esto. ¿Es peligroso dejarla muchos días? Sí, la copa sí. se puede dejar máximo 12, 12 horas, horas y yo recomiendo 6 horas y cambiarla. Ok, perfecto, perfecto. Grace, siempre es un placer tenerte. Genial. Gracias, genia total. Como siempre te digo, seguíla a las redes. Igualmente vamos a cortar este pedacito y lo vamos a subir a arroba para todo TV. Pero seguíla a ella también en el Instagram que sube contenido de valor y está buenísimo.